La última reunión de la Mesa de Veladores, que como sabéis la conforman el colectivo APATA... ...de Defensa del Peatón... ...la Federación de Asociaciones de Vecinos... ...el Consejo del Movimiento Ciudadano... ...y los empresarios de la hostelería... Eh, ...bueno pues llegamos a un importantísimo acuerdo... ...y a un gran consenso... ...sobre cómo tenemos que seguir ordenando... ...el espacio público de la ciudad con respecto... ...a los veladores fundamentalmente... Eh, ...lo que mm, hemos cerrado... en eh, ...los acuerdos importantes... ...es que eh, vamos a ir ahora zona a zona de la ciudad... ...viendo las características de cada barrio... ...y viendo dónde hay conflictos entre... Eh, posibles eh, de los vecinos y posibles empresarios de la hostelería que no cumplen eh, con la ordenanza municipal. Por lo tanto, ahora eh, hay una pequeña comisión técnica, fundamentalmente técnica, que se va a encargar de ir barrio a barrio, prácticamente calle a calle, para ir solucionando eh, bueno, donde realmente haya conflicto. Hubo otro acuerdo importante, es decir, en la concreción de la normativa, en la concreción de la ordenanza, no ponemos números, o sea, no ponemos números de máximo de veladores, no ponemos números en otras cuestiones que tienen que ver con el espacio donde dentro se, se van a conformar los diferentes veladores, es decir, eh, grandes acuerdos y un gran consenso para poder seguir ordenando la ciudad. Además, eh, seguimos con especial celo a nuestro casco histórico, que ya está prácticamente ordenado, pero que tenemos que seguir trabajando y en eso So, había también un acuerdo y un consenso total seguir ordenando y seguir trabajando nuestro casco histórico para bueno pues que eh, se respete eh, lo máximo posible del espacio público que tenemos en él y el cuidado y el mismo que tenemos que tener del mismo